UADC informa Vinculación la Universidad Autónoma de Coahuila, continuando con su compromiso social, una vez más apoyó en la colecta del Banco de Alimentos. La explanada del edificio de rectoría fue el centro de acopio y la entrega de los alimentos colectados fueron en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Para este programa, estudiantes participaron activamente, con el apoyo de la población aledaña a los campus universitarios de la Unidad Saltillo, a través de colectas de alimentos no perecederos, además de la contribución de alumnos, maestros y empleados de dependencias, escuelas y facultades de la Casa de Estudios. La coordinación de equidad de género dio inicio al taller de defensa personal Krav Maga en las instalaciones de grupos y talleres. Krav Maga es un arte marcial árabe que no busca competencia, ni con el fin de atacar sino de ofrecer aprendizaje las habilidades de defensa para anular el ataque y escapar. Alumnas y alumnos de las facultades de Medicina, Jurisprudencia, Sistemas y de la Escuela de Artes Plásticas asistieron al taller teórico práctico que les brindará a los estudiantes contar con habilidades para prevenir secuestros, violaciones, defensa en las calles, violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo. El acceso es libre y sin costo, los interesados pueden asistir los viernes de 1 a 3 de la tarde en grupos y talleres ubicado en Boulevard Venustiano Carranza, número 2143. Más información en las oficinas de equidad de género al teléfono 844-438-1552. Calidad Académica la Facultad de Medicina Unidad Saltillo inauguró las Jornadas Médicas de Actualización dentro de las festividades del 45 aniversario. Se impartieron conferencias y entregaron reconocimientos a los alumnos con mejor aprovechamiento académico. El rector Salvador Hernández Vélez tomó protesta a la Sociedad de Alumnos y al Comité Estudiantil, a quienes exhortó a ver por los intereses de los estudiantes y a realizar un trabajo basado en las normas y reglamentos de la universidad. La Facultad de Psicología Unidad Saltillo convoca a cursar el Doctorado en Psicología de la Salud y ser parte de la Primera Generación 2020-2023. El objetivo del doctorado es desarrollar competencias, aptitudes y habilidades para el desarrollo de proyectos de investigación que atiendan los procesos de salud y enfermedad desde la evaluación e intervención clínica psicosocial y psicoeducativa para la promoción de estilos de una vida saludable. Para más información, comunicarse a los teléfonos 844 412 3521 y 844-412-2432 o visitar las redes sociales de la Facultad de Psicología de la UADC. Ética y Valores es el nombre del cuarto foro 2019, realizado por la Coordinación General de Vinculación y el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa de, de la UADC. Participaron estudiantes y representantes de las universidades Tecnológica de Coahuila, Tecnológica de Saltillo, de la Autónoma del Noreste, del TEC de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Saltillo, de la Universidad La Salle y la Máxima Casa de Estudios. La Universidad Autónoma de Coahuila invita a los estudiantes de las escuelas y facultades de Ciudad Universitaria Campus Arteaga a participar en el primer Foro de Arte Universitario. El foro es organizado por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural en coordinación con la Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Municipal de Cultura y el Instituto Municipal de la Juventud. Habrá concursos como el de Miss CU, Fotografía, Dibujo, Geoparty, Ajedrez... ...canto, cuento y números pi... ...además de funciones de baile moderno, ritmos latinos... ...cine al aire libre y musical... ...también se contará con música en vivo de una banda estatal... ...la Tuna Estudiantil... ...la Rondalla de la Facultad de Ingeniería... ...y el Grupo Americanto. Cultura La Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera... ...convoca a sus estudiantes a participar en la exposición 100... ...que se llevará a cabo el 18 de noviembre del 2019... ...para celebrar el centenario de la Fundación de La BAUAS. Escuela, que significó un importante movimiento intelectual, artístico y técnico. Los interesados participarán con una obra inédita de su autoría, cuya estética remita al movimiento de la Baguaz. Las categorías son pintura, arte, objeto y escultura. Todas las obras deberán de estar acompañadas de una ficha técnica que incluya autor, título, técnica, medidas y año. Las obras se recibirán del 6 al 8 de noviembre en la Sala de Juntas de la Dirección del Plantel a los integrantes de la Sociedad de Alumnos.